Bien, estamos de vuelta. Eh, gran conmoción a, hay en el país o una gran expectativa a la espera de que ya se ha acercado la hora cero en el caso de Odebrecht. Y hay muchos datos que la gente desconoce que según fuentes externas se han venido dando. Lo primero es que todo el mundo, tiene que ver esto como una oportunidad para incursionar en la política. Yo creo que este es el momento de que se haga una renovación y todo el que, por alguna razón u otra, quede involucrado en este caso, pues automáticamente sale de la política y deja un vacío de liderazgo. Porque, independientemente de que... Usted sabe que vivimos en una sociedad donde... Primero lo condenan moralmente y luego lo condena la justicia. Y muchas veces a usted lo condenan moralmente y la justicia nunca lo condena. Por fallas en el sistema, por influencias políticas, por influen falta de pruebas, influencias de poder. También muchas veces, eh, que es lo que la Procuraduría ha venido diciendo desde hace un tiempo, que no ha querido precipitarse para no instrumentar expedientes que no sean sustentables ante la justicia. Usted sabe que el sistema eh, o el Código Penal tiene muchas vertientes y por un tecnicismo, aunque usted sea culpable, pues usted puede salir absuelto. Por ejemplo, si el Ministerio Público obtiene pruebas de manera ilícita contra usted, eso es una razón por la cual usted sea absuelto de los cargos. Pero esto es una oportunidad para que todo aquel que le interesa a su país se involucre en la política. Y es una oportunidad para que a partir de ahora, los políticos entiendan de que el pueblo exige y quiere transparencia en el manejo de la cosa pública. Debe servirle de experiencia a todos los políticos esto que está pasando y deben revisarse. Pues ha trascendido que el 25 de febrero de este año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, le solicitó un informe de la situación política de la República Dominicana a la CIA. Eso a raíz de las protestas populares pacíficas que ha venido llevando a cabo el movimiento Marcha Verde. Esta información la dio el investigador privado Ángel Martínez en el día de ayer. También revela de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le dio al gobierno dominicano un plazo fatal para que actúe o tome medidas contra los posibles implicados en el caso de Odebrecht y en caso de no tomar medidas, pues ellos estarán tomando las medidas. Pues tengo para informarles que en este mismo momento, mientras nosotros estamos conversando, efectivos de la Procuraduría General de la República se encuentran en la Torre Caney, y que es donde vive el señor Ángel Rondón, posiblemente allanando su casa, no sabemos si es para fines de arresto o para fines de allanamiento. Ese que usted ve ahí es el nuevo juez de instrucción que fue asignado por la Suprema Corte de Justicia al caso de Odebrecht. Este juez es un jurista muy conocido en el país, eh, según se dice, es un profesional a, a carta cabal, es el juez Francisco Ortega Polanco, este juez es muy joven, nació en el 1969 en el municipio de Salcedo, de la, la provincia de Hermanas Mirabal, es licenciado en Derecho en Comunicación y Mención, o sea que es periodista, tiene una maestría en Derecho de la Administración del Estado en la Universidad de Salamanca, y fue juramentado por el Poder de la Magistratura en el gobierno de Leonel Fernández. Eh, actualmente es el juez de la Tercera Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, del 2005 al 2011, fugió como juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Este es el juez, este es el juez, para los que no lo saben, que hace un tiempo otorgó libertad a Diandino Peña cuando fue sometido a la acción de la justicia por el caso PEME, a Simón Lizardo y a Luis Inchausti. Este juez se señala como ser miembro del PLD y específicamente hacer de la tendencia del expresidente Leonel Fernández. Uno no se debe engañar, y es que la justicia en este país no es independiente. Aquí todos los policías, todos los guardias, los jueces responden a una tendencia. Hay jueces que son hay jueces, pero eso no significa que no sean serios. Este juez hasta ahora tiene una hoja de vida intachable. Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa con este caso que ha generado gran expectativa desde el sábado pasado. La procuraduría ha venido mostrando la remodelación de sus suites presidenciales que así le llaman mucho, y es la remodelación, el remozamiento de las cárceles del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Todas estas cárceles durante el fin de semana fueron acondicionadas, se pintaron, se le pusieron muebles. Muéstranos la foto, máster, que tú tienes ahí de la celda de la procuraduría con los muebles. Miren ahí, un mueble de led. Fue pintada, a la ventana se le pusieron unos shades, se le puso un piso de granito o mármol para que estén cómodos, tienen silla. No sabemos si hay No sabemos si hay aire. Lo que sí sabemos es que se cambiaron los inodoros, se cambió todo. Se le dio un lavado de cara a la cárcel del Palacio de Justicia. Aparentemente, los implicados en el caso de Odebrecht. Los que no cuenten con jurisdicción privilegiada, porque ahí recuérdense que se han señalado como implicados algunos legisladores y los legisladores cuando, cuando estamos en plena magistratura no pueden pues, ser apresados, a menos que los presidentes de las cámaras, del Senado y de diputados pues les levanten la inmunidad parlamentaria que estos cuentan. También se han remodelado las cárceles de, de Najayo. En Najayo sí dicen algunos de que se instalaron 10 unidades de aire acondicionado y que se habilitaron 10 celdas. Parece que son 10 los que van para allá. Y en aras nacionales, pues se construyó un nuevo edificio. Aparentemente, hay muchas personas que serán implicadas en esto, Recuérdense que el simple hecho de ser implicado y arrestado no significa que usted sea culpable de este caso. Eh, no, no es turista que van para allá, es preso que van. Los legisladores insisten en que se publique el listado real. Ya yo creo que no será necesario, porque a partir de hoy la sociedad empezá, empezará a ver cómo evoluciona este caso con los sometimientos. En el día de ayer... Eh, a raíz de este caso se reunió la OTAN del PLD. La OTAN es un organismo o un grupo de miembros del comité político en que entre ellos está el, el ingeniero Euclides Gutiérrez Félix, el historiador, el ministro de Turismo Francisco Javier García, Monchi Fadul, eh, Temito Montás. Eh, antes Franklin Almeida formaba parte de la OTAN, pero fue expulsado eh, ya que Franklin pertenece a la tendencia del expresidente Fernández y durante los tiempos de la elección se oponía rotundamente. La OTAN se reunió en el día de ayer porque entienden que el procurador Jean Alain Rodríguez y el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo tienen una persecución política contra Temístocles Montaz e insisten en su sometimiento y destitución sin poseer ninguna pruebas durante el fin de semana corrió un rumor de que Temístocles Montaz pues, y fue destituido y reemplazado por Marco Ferrera. Eh, esta noticia tuvo que ser desmentida por el, el vocero de la presidencia y por el mismo ministro pues, temistocles puntas. Vamos a ver, vamos a mantenernos en expectativa eh, de qué va a pasar. Ya tiene un juez de instrucción asignado, ya iniciaron los allanamientos o posibles arrestos, ya la suerte está echada. A partir de hoy, nuestro país va a vivir eh, una etapa política donde pues serán renovados la mayoría de sus cuadros políticos a nivel local. Brasil, independientemente, va a revelar íntegramente las declaraciones de los delatores, así que el que quede inconforme, pues podrá corroborar si la Procuraduría está haciendo lo correcto o no con estas declaraciones. Independientemente... Hay mucha gente que va a quedar con un sabor amargo porque va a entender, aquí el país tiene sus corruptos favoritos y hay gente que va a entender que por qué fulano no fue incluido en la lista, que por qué fulano está en la lista. Vamos a esperar. Lo que sí yo entiendo que es un logro para nuestro país, el hecho de que hoy día se esté llenando la casa de Ángel Rondón, eso significa un logro en materia de justicia y transparencia para nosotros los dominicanos. Vamos a ver qué pasa con este caso. La segunda fase de este caso, porque este caso tiene varias vertientes, y aquí en este país solamente se está judicializando una vertiente de este caso. Este caso tiene la vertiente de los sobornos. Pero la parte más crítica de los sobornos es las sobrevaluaciones. Porque recuerden que los sobornos se pagan y hay que sobrevaluar estas obras para poder cubrir esos sobornos. Entonces, hay que ver en cuánto se sobrevaluaron estas obras fruto de esos sobornos. Y la otra vertiente es que ejecutivos de Odebrecht insisten en que Odebrecht financió campañas incluyendo la República Dominicana, a pesar de que ya Joao Santana y Mónica Moura han dicho en varias ocasiones de que la República Dominicana no recibió ningún tipo de financiamiento por este caso. Esto es una gran oportunidad para nosotros, los jóvenes y todo el que quiera incurrir en la política, para que definitivamente limpie el sistema político. Con esa camada de políticos que saldrá del escenario de la principalía, debe surgir una nueva camada que salve el sistema de partido, porque eso es una de las pocas cosas que nos queda. Y si no salvamos el sistema de partido, pues, desafortunadamente, el país le auguran tiempos difíciles. Vámonos a una breve pausa y en breve retornamos. Eh, continúan eh, la Procuraduría en el día de hoy, pues, empezaron los arrestos. Eh, el país está a la espera de que se actúe sin selectividad y que todo el que está involucrado, pues que sea llamado a colación, que demuestre si es inocente y si es culpable, pues la justicia tiene todo el deber, de, todo el derecho de demostrar y el deber de demostrar y que todo el mundo quede bien instruido y que no solamente sea un chantaje o una persecución política por usted no pertenecer a una tendencia. Así que, el país espera justicia. Eh, durante el fin de semana, el presidente Donald Trump, eh, en la Casa Blanca, vamos a escuchar lo que dice ahí el video. Para esquivar la inteligencia estadounidense. Esto de acuerdo con unas interceptaciones citadas por The Washington Post. Funcionarios estadounidenses con información de inteligencia indicaron al rotativo que Kushner abordó esta posibilidad en sus reuniones con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kislyak, celebradas en la Torre Trump de Nueva York durante el periodo de transición presidencial. Según los funcionarios, Kushner y Kislyak hablaron de establecer ese canal secreto y seguro, utilizando las instalaciones diplomáticas rusas en el país norteamericano. Esto con el objetivo de esquivar la inteligencia estadounidense que todavía estaba bajo el control del gobierno de Barack Obama. De acuerdo con el diario, el FBI tiene al esposo de Ivanka Trump en el foco de su investigación sobre la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones de noviembre. Un abogado de Kushner dijo este jueves al rotativo que su cliente se ofreció voluntariamente a compartir con el Congreso lo que sabe sobre las reuniones con Kislyak y que hará lo mismo si lo contactan en relación con cualquier otra investigación. Eh, lo que se dice es que el presidente Donald Trump o el yerno de Trump, pues durante el periodo de transición estaba buscando una vía para tener comunicación entre Rusia y los Estados Unidos sin que esto pasara por el canal de inteligencia de los Estados Unidos o sea ellos querían comunicarse directamente con Kremlin o con el presidente ruso sin que la inteligencia de los Estados Unidos pues tuviera acceso a este tipo de comunicación o a lo que se hablara entre Trump y los rusos y ya por último que se nos acaba el tiempo, la Casa Blanca está estudiando la posibilidad de que unos abogados pues revisen los tweets del presidente Donald Trump antes de que los mismos sean enviados, ya que en varias ocasiones el presidente Trump ha tenido inconvenientes por enviar información que no es jurídicamente o legalmente sustentable y están contratando un equipo de abogados para que estos sean los que evalúen Toda información que el presidente vaya a tuitear y luego de esta información ser revisada, pues que la misma sea enviada. Eh, muchas gracias por la sintonía. Le deseamos un excelente feliz resto del día. Y como le dije, ya iniciaron los arrestos, ya inicia la atención, ya es probable que inicie la justicia en el caso de Odebrecht. ¿Usted cree que todos los involucrados serán los que serán llamados? Pues vamos a mantenerlo atento.